Muchas gracias por um, invitarme a participar. Eh, quisiera enfocarme, como el resto de los compañeros han estado enfocándose un poco en el acceso al agua, yo quisiera enfocarme un poco en la gestión del agua en relación eh, a la salud. Eh, en los dos últimos años eh, hemos... Eh, podido vivir eh, lo que en teoría se nos, eh, en, digo en teoría, porque a veces cuando eh, hablamos de cuánta persona tiene, cuántas personas tienen acceso al agua, eh, cuántas escuelas, cuántas institu instituciones que dependen del Estado eh, tienen acceso al agua, eh, lo vemos generalmente desde los números, eh, muy poco. Eh, eh, lo, lo vemos desde, o lo, lo hemos vivido desde nuestra realidad. A veces los números pueden esconder eh, muchísimas historias de vida. Eh, en los últimos dos años hemos podido vivenciar eh, de muy de cerca eh, toda la inequidad que hay a nivel mundial en cuanto al acceso al agua. ¿No? Eh, a veces cuestiones tan simples eh, para prevenir el COVID por ejemplo como la uh, acciones tan simples como el lavado de manos eh, han, eh, no se podían realizar debido a que eh, la gente no solo eh, no tiene a veces acceso al agua pero cuando lo tiene es en una en una cantidad muy poca en este sentido, eh, yo quiero abogar un poco por, eh, por la gestión eh, del agua y las políticas. Eh, quiero tocar un poco el tema de las políticas que han habido a nivel estatal eh, en relación a, a cómo enfrentar eh, lo que hemos vivido los dos últimos años. Eh, en relación a los, al acceso a los servicios públicos. ¿no? Eh, desde nuestros países, desde nuestros gobiernos y estados se han eh, lanzado una serie de medidas, una serie de políticas, eh, en, en muchos casos que han tendido sobre todo eh, no a facilitar el acceso, pero a, eh, a um, posibilitar eh, digamos, o, o flexibilizar eh, eh, la provisión de agua. no. Eh, en muchos casos, nos, en, en el caso de Bolivia, por ejemplo, una de las medidas estatales más importantes eh, fue el hecho de que nadie, a nadie se le podía cortar el servicio por falta de pago. Eh, estas mismas políticas se han ido eh, replicando en otros países en Latinoamérica, que si bien han sido medidas que de alguna manera han, han aliviado eh, la carga que, que muchos de, de, de nosotros eh, sentíamos en relación a, a generar eh, recursos, etcétera, etcétera, especialmente en países como eh, muchos países de Latinoamérica, donde eh, el trabajo está bastante precarizado, está informalizado, eh, donde se vive del día a día. Eh, entonces, eh, eh, has, han, han sido medidas que han aliviado eh, bastante eh, el, el, y han podido facilitar eh, digamos un, un mayor eh, desenvolvimiento ¿no? eh, sobre la gestión particularmente del agua eh, cuando pensamos en la gestión del agua pensamos en, en generalmente en gestiones o públicas o privadas ¿no? eh, si bien eh, se nos dice que la mayoría de los, de los sistemas eh, de agua en el mundo están en manos eh, públicas y, y la minoría la, la, la tienen los sistemas eh, privados, eh, me parece también importante eh, revisar, eh, ver que en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, hay una gran cantidad de sistemas eh, de agua que no son gestionados desde el aparato estatal, eh, que son gestionados por las mismas comunidades, eh, se calcula que alrededor de 70 millones de personas en Latinoamérica reciben eh, el agua desde estos sistemas eh, que van desde pequeñas, eh, pequeños sistemas comunitarios hasta cooperativas un poco más grandes. Eh, se nos dice eh, que son alrededor de 145 mil, eh, probablemente el número es mucho más grande. Eh, y desde esta, eh, desde esta gestión... Eh, del agua a través de las comunidades, me parece que eh, se ha podido avanzar mucho más eh, eh, o se ha podido enfrentar mejor la pandemia eh, en términos de eh, políticas, eh, como les digo, que van más allá de lo estatal. ¿no? Eh, las comunidades me parece que en este sentido han sobrepasado las políticas estatales y se han adelantado eh, y me parece muy importante eh, que nosotros empecemos eh, a mirar eh, la gestión del agua otra vez no solamente desde lo estatal pero también eh, desde esto desde esta eh, tercera desde esta tercera forma eh, que es el manejo directo por parte de las comunidades eh, eh, y especialmente en Latinoamérica. ¿no? Eh, me parece que este es un modelo que además se repite en otras partes del mundo, eh, lo hemos observado hace muy poco en, en, en Senegal, por ejemplo, eh, pero otra vez este tipo de gestión eh, es, es olvidada, es eh, poco reconocida uh, y me parece que estas, las comunidades juegan un papel muy importante. Eh, cuando se refiere eh, no solo a posibilitar el acceso al agua, pero también a eh, crear políticas eh, que, tenga que, ver, que, tienen, que han tenido que ver con la salud en estos últimos dos años. Eh, finalmente, eh, viniendo, eh, vengo de un, de un país donde eh, hemos vivido muy de cerca y en carne propia la privatización del agua, en el año 2000 se privatizó el sistema de agua de nuestra ciudad y además se intentó eh, privatizar estas formas autónomas de gestión del agua. Eh, y en eh, eh, el año 2000 vivíamos eh, en una situación como de normalidad, eh, pero eh, eh, esta privatización tuvo un impacto muy grande eh, en nosotros eh, y por eso quiero, no quiero ni pensar o no, quiero, no puedo ni imaginar eh, cómo hubiéramos enfrentado lo que hemos enfrentado estos últimos dos años si, nuestra, si nuestro acceso al agua hubiera estado privatizado entonces me parece importante eh, eh, empezar a ver eh, empezar a ver estos vínculos eh, sobre el acceso al agua, el acceso al agua que nosotros tengamos, eh, el acceso a la salud etcétera, etcétera, desde, desde sus formas de gestión eh, quiero, quiero terminar con eso Muchas gracias.